Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirte todas las cosas que me ha guardado. Sé que no son